Buenos días y bienvenidos a Amigos Manguis. Hoy tenemos un programa muy especial, muy tierno, muy bonito y muy distinto de los que acostumbramos a hacer y que sigue con la serie de El Gachupín en México. Es decir, nuestro contertulio que se fue a vivir a México y le va muy bien. No solo lo tenemos a él, sino que además se ha traído a sus papás para que nos cuenten también cómo les va. Un aplauso maravilloso para todos ellos. Camaradas, Claro. Hombre, buena hora, ¿qué tal, hermano? Pues sí, aquí los tenemos, aquí están disfrutando de Tenochtitlán. Preséntanos a toda la audiencia, a tus padres, para los que no los conozcan. Asesión Ruiz Navarro, de Belerrubio. <risa> y el señor Román Jodra Rodríguez, de curvado del vidrio. Pues aquí están, aquí están, y bueno, pues ellos nos contarán como españoles in the world, porque bueno, lo que está claro es que cambian cosas, ¿no? No, no, no, es otro tipo de atmósfera, ¿no? Y bueno, sin, sin más preámbulos, te los paso que ellos mismos nos cuenten lo que quieran. Antes que nada, ¿cómo lo ves a tu hijo? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo feliz. Lo que pasa... Que bueno, si me vas a preguntar es, es quizá adaptarse, porque hay cosas que nosotros lo vemos de determinada manera y ellos parecido o diferente, pero en sí feliz, muy feliz. Y además a mi nuera mexicana es un amor de, de persona, es encantadora, los veo muy bien. Intuíamos que era así, pero... Cuéntanos sobre el choque de culturas, este que decías. ¿Qué, qué, qué pequeñeces ves hay que se puedan contar? Que digas, ostras, estos chocan, ¿no? O... Sí, mira, te voy a decir algo que es muy sintomático. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, se cae esto, vamos a coger esto, has cogido lo otro. Y en este país, el coger se ve que es otra cosa. Y nosotros lo decimos muy frecuentemente. Si viviera aquí, me acostumbraría. Pero eso lo digo y hasta incluso me riñen porque se ve que es algo como soez en este país. Que nosotros lo decimos, vamos, cada día. cada día y a cada momento, el coger. Para ellos es agarrar, o sea, ya ves. La gente es más feliz a vuestro alrededor cuando vais paseando por, por México, ¿no? Vamos a coger el autobús. La gente pues se ríe. Eso. En cuanto a lo felices, sí, yo creo que es un país dentro de lo suyo feliz. Porque, como dicen, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Lo que ocurre, que por ejemplo aquí, pues claro, hay choques de que, allí también ocurre, ¿eh? hay menticidad y hay muchas cosas, pero que por ejemplo aquí pues hay choque de culturas en que ves gente, como diríamos allí, muy pijita, y otra pues como que no. Allí quizá la clase es como más igualada. Parece más uniforme en cada sitio donde estés, ¿no? En cambio, aquí hay más contraste a lo mejor en el mismo sitio, sí. en el mismo barrio, en el sí. barrio. Sí, sí, sí. Después también el choque de pobrecitos, lo de las fallas, lo que ocurrió en septiembre. Y ver realmente que a lo mejor hay edificios fantásticos delante, McDonald's, Vips, etcétera, Y enfrente que ves edificaciones que quizás estaban bien, pero claro, derruidas, ves que la gente tiene que vivir en, en, como tiendas de campaña. Y eso también te choca porque dices, Dios mío, ¿dónde estabas? Posiblemente estaba de vacaciones, porque claro, estas cosas que ocurren, pero en fin. Eso seguro, que estaba de vacaciones ya lo digo yo, como testigo. Ahora, bueno, y pues supongo que a nivel político también es, es, es un choque, ¿no? A ver como, como se. Cuecen ahí las cosas, a lo que estamos acostumbrados aquí en España, que tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pero ahí debe ser mucho más duro sí. la, la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también te puedo contar, bajo nuestra experiencia de mi esposo y mía, que cuando nos vamos al hotel, ponemos la tele, vemos los telediarios, y como dicen nuestra familia, nuestros hijos, quizá es mejor no verlo, porque ahora hay una escalada, no sé... De fulano de tal, no te puedo decir el nombre, ¿eh? exalcalde de un lugar, pues lo han matado. Otro, también diplomático, no sé qué, de otro lugar, pero todo eso te lo estoy diciendo en dos días. También han ido a su casa, lo balean, como dicen aquí, delante de su familia, y entonces digo yo. Claro, ese choque, si nosotros no lo tenemos todo maravilloso porque no es así, pero aquí, pues, te crea un poco de agobio de decir, Dios mío, si a nuestros políticos, los que no les gustan, hicieran eso, nos quedábamos sin ninguno, ¿sabes? Eso te digo bajo mi experiencia, dos o tres días. Otra cosa que me ha impactado es que, por ejemplo, vas en Uber y, y bueno, ves que pasan camiones a tu lado. Así como medio tapados, por la parte de atrás van dos o tres polis con las pistolas o tal. Eso me impacta un poquito, porque nosotros igual eso lo hemos visto cuando hay manifestaciones, que vemos a los Mossus y tal. Aquí no, como los Mossus son de los nuestros, pues no sé, igual te da menos cosa, no claro, lo sé. Un poco menos de piado, ¿no? Okay. Sí, yo quizá, como soy una ama de casa y mamá, pues tampoco. En mi edad no he ido a manis, pero lo ves como de otra manera. Pero aquí a mí, te lo prometo, me da un poco de cague. Eso sí, te lo suelo decir. Y no nos ha dicho nada, de nada. buenos días. El pueblo en sí son encantadores. ¿Cómo veis a la, a la gente? El, el día a día, el, cuando vas a comprar el pan, como que alguien dice, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo os trata la gente en general? Pues muy bien. Cuando vas a buscar el pan te trata muy bien, hasta incluso esta mañana le comenté a una muchacha que vamos todos los días a buscar el pan y tienen música. Digo, mira, qué feliz. Pero en sí, yo creo que el pueblo mexicano son felices a su manera. ¿eh? Quizá carecen de muchas cosas, pero ellos son felices y eso también te contagia. También veo un problema. Que con todas las noticias que te he comentado, que oyes, pero vamos, el día a día, una señora que iba en un microbús por negarse a dar el dinero y tal, la han baleado, le han pegado un tiro en la cabeza y punto. Eso fue ayer. Entonces, claro, eso te crea una cierta inestabilidad. Y entonces, aunque la gente es encantadora, vas con ese poco de decir, no me fío, ¿sabes? Es aquello que quizá dices, a lo mejor, este con otro, no te fías, pero ellos en sí, créeme, que son fantásticos si no fuera por estas cosas que ocurren. Además se ve que quedan impunes y eso es terrible. Claro, me imagino que ahí tienen más acceso a las armas, ¿no? muy es, es como... mucho, pero piensa que aquí hay muchas cosas americanas, puesto que están muy unidos, están muy cercanos a América, y allí sabes tú que lo de las armas, vamos... Que se ve como si fuera un supermercado que venden muñecos del Toys R Us, pero allí son pistolas, de todo. Y posiblemente por eso aquí también eso he impuesto al estar cerca. Otra cosa que te voy a... y ahora ya pasaré a mi esposo. El otro día fuimos, como bien somos de aquí, fuimos con mi hijo y mi nuera Janet al templo Maya, me parece. Disculpad. Teca. El templo mayor en el centro de aquí de, de DF y una cosa que me chocó mucho que por ejemplo nosotros ahí en Europa pues bueno te ponen prohibido fumar prohibido meter perros prohibido pues esa serie de cosas hacer fotografías según qué lugares y tal y lo que me impactó ostras fíjate en el círculo de prohibido ponía prohibido prohibido bicicletas prohibido, o sea, esa serie de cosas. Y lo primero me impactó porque claro, nosotros ahí damos por descontado que la gente no lleva ni pistolas ni machetes. Claro, porque Vamos. Aquí en Europa ya, ya está prohibido de serie ir con pistola y con machetes por la calle, ¿no? O por, ahí, por ahí ahí es como hay que especificarlo, ¿no? Me imagino. Eso. Ahí están los círculos de prohibido y había un panfleto con mucha. además bien puesto, ¿eh? no creas que. y eso sí que me impactó porque dije, ostras, nosotros allí es que eso ya no te lo ponen. te ponen prohibido bicicletas, prohibido fotos, eh, no sé, esas cosas. pero eso no, porque se sobreentiende que allí la gente no lleva ni machetes ni pistolas. ¿Pueden hacer fotos? entonces. no, no hizo, no. No hizo en el... Me parece que no, no hizo foto del... Digo que, que, que hacer fotos no estaba prohibido, pregunto. No, eso no. No, eso. eso no. Eso, por ejemplo, en determinados lugares te dicen, si vas a un museo, que si llevan gorra, por ejemplo, mi esposo lleva gorra, te la tienes que voltear, como dicen aquí, darte la vuelta y no llevar la visera. Porque igual si te acercas puedes desgastar algo que está allí en la pintura, pero que eso es lógico. Y ahora, sin más dilación, si te parece, vamos a pasar a mi esposo, ¿vale? Venga. Venga. <coughs> bueno, ya estoy aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, que dicen aquí. ¿Qué tal? Prosigamos con el punto donde estábamos. ¿no? ¿Qué tal la experiencia de la, la pirámide maya? ¿Era una pirámide? Sí, no, es el, el gran, el gran tem templo azteca. El gran templo azteca. describes un poco cómo es y tal la, la, la experiencia Pero, de estar ahí. ¿no? Entiendo que fuisteis ahí todos, ¿no? La familia entera. Efectivamente, fuimos los cuatro y fue verdaderamente una experiencia única, porque ahí ves la cultura de un pueblo. Lo que ha sido ese pueblo, lo que es y lo que, y lo que será, porque indiscutiblemente será... Y porque tiene las, las cualidades suficientes para ser un gran, una gran nación. Pero toda la historia que ellos atesoran ahí es una historia de luchas, de grandeza, de riqueza y de cultura. Porque esta gente eran muy cultos y tenían toda una serie de, de, de aditivos a más a más, a sus creencias y a su forma de vivir, que la hacen un país verdaderamente único. Un país que no necesitaba que nadie hubiera venido aquí. Para nada. Y tuvimos que venir nosotros aquí a tocar la gaita. Y a veces la tocamos mal la gaita, ¿sabes? Y eso ha quedado marcado. Y otras veces, pues bueno, alguna cosa buena salía. Pocas, pero algunas se hizo. Pero ellos solos no necesitaban que nadie viniera para nada. Entonces tienen un templo que es espectacular, que han ido sacando cada vez más, más y más, porque se han quedado prácticamente a mitad camino. Porque prácticamente toda la ciudad, el centro de la Ciudad de México, del Distrito Federal o de la Ciudad de México actualmente, prácticamente yo creo que todos son ruinas aztecas. Porque ellos empezaron, por todo lo que Janet, creo que entendí bien, y fuimos a las chinampas, que es, están a las afueras aquí de Xochimilco, que es verdaderamente uno de los, de los principios de lo que es la Ciudad de México. Porque ellos los primeros que estuvieron aquí, y todo era una laguna, todo esto era agua. Y ellos empezaron en unas pequeñas porciones de tierra, pequeñas porciones de tierra, empezaron a crear, poner sus legumbres, sus animales, y de eso empezaron a hacer cada vez más tierra, más tierra, más, hasta que llegaron prácticamente a lo que era la gran laguna del Valle de México, todo era agua, y llegaron a convertirla todo en lo que es hoy en día. En lo que es la Ciudad de México, con esos 25 millones de habitantes, que solamente que te diga 25 millones de habitantes a una ciudad, ya te quedas un poquito, a, a, a, te quedas con la boca abierta no sabes qué decir. De media España está metida en una ciudad. Es impresionante. Entonces, claro, toda esa riqueza, ellos fueron creando, los ídolos que tenían, los dioses que tenían, y todas sus costumbres, y todas, toda, toda, toda la serie de cosas que ellos crearon. ¿Se ha parado? Rubén? Entonces, claro, todo eso que te lo van explicando, lo ves en una pirámide que está medio enterrada, una que porque para abajo del suelo, del subsuelo, es lo que está enterrado abajo, que se han ido creando capas y han ido tapando. Pero si continuaran, porque la pirámide lógicamente está en posición piramidal, pero nada más ves una parte de la pirámide, y no la punta y no la ves, porque no, ya no existe. Pero sí que la parte de abajo está enterrada bajo tierra. Si escarbaran, a lo mejor pues no sé, podrían ser 30, 40, 50, 60 metros de profundidad que la pirámide se iría haciendo más grande. Y todavía verías muchos más vestigios. Quedan escritos, eso es la parte que se ve del exterior, que es la gran en la gran plaza donde está la catedral, eh, que es una, una, un edificio pues, católico, pero espectacular, con la gran plaza, que también es una maravilla. Y luego al lado de lo que es el gran museo del, del, del, del sol, de los aztecas, luego está el gran museo, una cosa es el, el, lo que ves la pirámide y luego ves el museo interior. Cuando estás en el museo ya, si algo te faltaba para alucinar, lo tienes allí dentro. Porque ahí sí que está toda explicada toda su historia, toda su vida. Desde el principio, todo lo que han ido encontrando y lo que van encontrando. Porque es un continuo encontrar... Ar restos arqueológicos es contigo. Nosotros decimos que tenemos en Badalona, hablando de Badalona, tenemos nuestro museo, nuestro Dal de la Vila, que, que lo queremos tanto que tenemos dos casitas, la de los delfines y la de no sé qué más, y creemos que tenemos el gran imperio romano metido en Badalona, en Bétulo. Cuando vienes aquí y ves lo que aquí hay de esa cultura te quedas con la boca abierta, no sabes cómo responder. Admiras todo ese valor que tiene este pueblo, que es inmenso. Entonces, claro, ahí tienen verdaderamente dioses de la lluvia, dioses del amor, dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, dioses de la agricultura, de todo. eh, De la muerte, indiscutiblemente, ese es uno de los básicos, porque la creencia en México, el tema de la muerte es, es muy impresionante. Lo creen, lo siguen y lo respetan. Se toma como una creencia muy, muy, muy, muy profunda en el pueblo. Aquí es verdaderamente. Eh, mira, este, este es el dios de la muerte. Y verdaderamente está en gigante, en el que es en el museo. Cogieron y compararon una figura, pero está gigantesco. Y es una veneración porque la gente pasa y allí se queda la gente respetuosa. ¿Y, y es, es que no, no es pues normal. No, no, es que yo, si no, no me entero. No, pues, pero, no. <risas> digo, Es que me dicen, claro, pero se me, se me escapan cosas. <risas> yo no las sé. Eso es el. Claro. ¿Quieres decir tantas cosas que no puede ser? Porque no las sé. Bueno, pues yo más o menos así por encima. Y luego lo que te ha explicado bastante, yo que te lo he explicado de maravilla, miles y miles y miles de personas puestos en una ciudad como esta, que fuimos a pasear, claro, era el día de Navidad y verdaderamente era increíble, la cantidad de gente que hay por las calles, multiplícalo, si tú vas a la Rambla de las Flores en el apogeo máximo y ves miles de personas en la Rambla, multiplícalo, multiplícalo, es un hormigueo constante por todas las calles, ¿sabes? Entonces el ambiente, hay algo que sí me llamó mucho la atención, es la mendicidad, la mendicidad de los niños, eso con los padres, o sea, la madre sentada en el suelo en un rinconcito, allí con un niño en brazos, con un trapo, con un pañuelito un tapadito y otra con tres o cuatro años con un botecito de plástico pidiéndote la moneda. Eso es una cosa que no, el pueblo mexicano no tiene la culpa, tiene la culpa las autoridades mexicanas, porque eso ya sabes que en España en este momento está prohibido, no se pueden medicinar las criaturas por la calle. Es algo que te, que te llega al alma, ¿sabes? Y no uno, es pues que acabas de ver uno y, y te andas diez metros y vais otro. Pero sí que es una de las cosas que a mí me atrajo mucho. A nivel de gente, pues lo que te ha dicho. Es verdaderamente maravillosa. Janet, no te puedo decir nada más, es una mujer maravillosa. Que con Rubén están muy bien yo Los vemos muy enamorados, vemos que se quieren, que es lo más importante para nosotros. Y nosotros estamos como, como si hubiéramos trasladado nuestra casita de Badalona, lo hubiéramos puesto aquí, un trocito de Badalona, está aquí metido en Xochimilco. Sí. Y estamos encantados. Encima tenemos el hotel, que salimos de la casa y andamos una calle que está aquí nada más sacando, abriendo la ventana y ya está. Y el hotel está enfrente. O sea que salimos de aquí, nos acompaña hasta la puerta del hotel para que no vayamos solos y ya estamos en el hotel. O sea, fabuloso. Es un viaje de aquellos que hasta este momento podemos decir que es inolvidable y estamos muy contentos de estar aquí con, con el chiquito y la chiquita. Yo quería decir algo, yo, yo creo que aquí la pobreza en este país es principalmente por las grandes multinacionales y hablemos en plata como es, para que haya gente que tiene pasta tiene que haber gente pobre, el, el, el mecanismo fascista del capitalismo es lo que va a hacer, pero el mecanismo capitalista es el mismo aquí en Barcelona, la diferencia es que aquí hay mucha más gente y pues no sé cuántos millones hay de pobres, pero bueno, por otro lado hay que decir también que hay un montón de gente aquí en México que está forrada, pero bueno, ya sabemos por qué están forrados. Porque roban, esto es así. Y no importa, si te vas a Detroit, está lleno de pobres en la calle también. ¿eh? ¿Cuál es el momento más bueno para vosotros? Una anécdota que diga, Eso, esto me ha gustado mucho. Hay una cosa, sí, hay muchas, muchas. porque Decirte, el, el, el museo que fuimos a ver, ¿cómo se llama? Olmedo. Es espectacular. El de la Frida Caro, la casa de la Frida Caro, donde ella vivió y donde murió, toda su casa, todas sus pinturas, todos sus pinceles. Yo fotografiando como un loco todos los pinceles, yo parándome a ver los cuadros que ella pintaba, donde ella, un problema que tuvo un accidente de jovencita y quedó hecha verdaderamente una piltrafa humana. Pero fue una mujer con una valentía y con un coraje y con un ímpetu pintando sus cuadros de la vida que tuvo con Trotsky, con el Diego Rivera, con el gran pintor, su marido. Eso es una historia una historia maravillosa. Pero en el Museo Mercedes Olmedo hay una cosa que es espectacular. Hay unos perros que son, se ve que son una raza en extinción. Quedan muy pocos y son autóctonos, pero ya son del, del precolombino. Quiere decir que viene de la época de los famosos, de los aztecas y de los incas, hay de los mayas. Y... Son unos perros negros que prácticamente no tienen pelo. Y son muy delicados, porque la tienen la piel muy fina, son totalmente negros, pero tienen una estampa maravillosa. ¿Qué ocurre? Que donde los tienen, que hay un cuidador siempre con ellos, están en un recinto cerrado, pero los estás prácticamente no tocando, pero casi, casi, casi, casi. Bueno, pues hay un perro que es una figura, o sea, hay dos perros normales, o dos perritos el otro día, que se sentó uno a cada lado del perro. Y yo hice una foto, yo te puedo garantizar que yo no sabía si los tres eran figuras o eran tres perros de verdad, porque como se quedaron quietos, es acojonante. Esa es una de las, una de las cosas que yo verdaderamente me impresionó. Primera porque es un animal en extinción y todos los animales de sentido, los has de cuidar, los has de mimar y aquí los miman, los animales en este país se les quiere mucho. Había también pavos reales, había ocas en ese recinto, que el museo también es una maravilla. Pero sobre todo el tema de los perros a mí es una de las cosas, y luego hay otra cosa que me impacta mucho, que es que tú vas por el, por los, en, con el auto, con el Uber, que vas, con, vas circulando, y cada, pues no te diré mentiras, pero según en qué calles, cada 10, 15 metros, 20 metros como máximo, hay un vado en medio de la calzada para que el coche no corra, porque semáforos, muchos brillan por su ausencia. Pasos cebra brillan por su ausencia y los coches se cruzan en medio de la calle, uno para la derecha, uno para la izquierda y uno por el centro. Y pavílate, prácticamente que vas al lado del conductor, crees que estás tocando el auto de delante. No lo tocas porque saben conducir muy bien, ¿eh? eso sí. Bueno, pues tú ves el coche como salta para arriba y baja para abajo. Y a los 20 metros vuelve a saltar para arriba, claro, no pueden correr. Porque es la única forma de frenar la velocidad, porque si no esto sería el caos, vamos, aquí no se pararía de muertos. Y esa es una forma de pararlo, pero que es muy curioso también, ¿sabes? O sea, ¿se y tal, no, un bache ah, y, y de esto se, se, volando. ¿Tú se volando. Tú has visto volando. Tú has visto que en Badalona en muchos sitios ponían sí, bolas. Sí, sí bolitas de hierro, ¿no? No, no, aquí, por ejemplo, no te miento, si tiene 25 centímetros de altura, el vado, pero larguito, ¿eh? O sea, que el coche sube para arriba y baja para abajo. Y claro, tienen que frenar los taxis, todo el mundo tiene que frenar, porque si no, los amortiguadores no queda ni uno, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué es lo que crees que es lo más impactante del choque cultural, ¿no? De venir desde Barcelona, España, Europa, etcétera, al, al, a, la, a la mentalidad de, de, de, esta, de esta buena gente? Yo, básicamente, lo que una de las cosas que me ha impactado es que yo se lo dije a Ascensión, se lo dije el otro día. Yo iba mucho a las glorias, a las glorias íbamos mucho, pero no a los encantes nuevos que están ahora, a los encantes viejos. Tú sabes que los tú habrás ido también. Sí, sí. Pues en los encantes viejos, tú te acuerdas que habían tiendecitas pequeñas, una al lado de la otra. Una vendían lámparas, otra vendían ropa, otra vendían lo que fuera. Aquí tú vas, no en el centro de la ciudad, indiscutiblemente, de, de F como ciudad, no porque es una ciudad monumental. Pero en la parte donde estamos, sobre todo los barrios, que es una, un barrio de, de, de, de México, de Distrito Federal, esto es un barrio, o sea, es como si fuera la Morera de Badalona, mismo, es lo mismo, es dentro de la ciudad. Miles y miles y miles de pequeñas mini tiendas pequeñitas eh, o en la calle, las paradas es constante. Luego el choque es que tú en los semáforos, en Badalona tú o en Barcelona, posiblemente ves a alguien que te limpia el espejo o te quiere intentar limpiar el cristal del, del coche. Aquí no hay una persona en las esquinas, aquí quizás en cada esquina pueden haber ocho, diez, cinco, cuatro, la que vende manzanas confitadas con un palo, el que lleva las bebidas refrescantes y te las va ofreciendo el coche, el que te limpia con la mano, con un guante, te limpia el cristal, con un guante en la mano, metido en la mano y te limpia en el cristal, el otro, pero niños pequeños de entre medio, que eso es el choque que te... Y luego las tiendecitas son respetabilísimas porque no les han dado más oportunidad de tener su pequeña tiendecita en la calle, Miles de tenderetes en la calle. Ese es el gran constante. Que tú ves, no ves edificios monumentales gigantescos, ni, no, ves casas bien y otras casas más bien pequeñas. Como se vive aquí en la calle, en los pequeños barrios, ves cientos de tiendas. La comida, la gente come en, en, en, una, en un mostradorcito en la calle y te hacen allí, te fríen lo que tengan y te lo comes allí. En el, el, los tacos que le llaman cualquier cosa típica porque están muy buenos. Realmente cocinan y saben, y la cocina que tienen es buena. Pero que ese contraste de que se vive en la calle de tal manera como se vive aquí, Y ya no el tema desgraciadamente del sismo que tuvieron ellos que yo le llaman sismo, al, que fue brutal, fue brutal, fue muy triste y todavía están pagando las consecuencias y los años que todavía las pagarán ayer estuvimos andando, fuimos a unos recados que tuvimos que hacer y pasamos por delante muy cerquita no lo vimos, pero de donde había caído el colegio con los niños que se habían quedado debajo, que eso tú lo habrás visto y el edificio que enfrente estábamos andando todavía está totalmente ruido las autoridades no lo han quitado para volver a hacer lo que se tenga que hacer o no. O sea, todo ese tema, eso es lo que te, claro, eso es una, un accidente geográfico, una, una cosa que ellos tienen, desgraciadamente, la tienen aquí y eso no se lo quitará a nadie porque desgraciadamente las fallas las tienen en esto de San, de toda la falla de San, de San Andrés que le llaman, que ocupa desde San Francisco hasta aquí abajo, todo, todo está lleno y esto es un peligro que puede pasar o en 40 años o no pasará, pero sí que el otro día, el día de Navidad, esa es una anécdota que te tengo que comentar que sí nos, me impactó. Estábamos comiendo el día de Navidad y después de comer prácticamente acabando, el novio de la hermana de Janet dice, alarma sísmica, alarma sísmica, alarma sísmica, porque en el móvil le soló la alarma sísmica. sabes qué tuvimos que hacer? Todo el mundo a la calle. Sí, sí. Nos salimos todos. El padre de Janet, que va un poquito el hombre más despacito, salió el último, salimos todos afuera y sí que hubo un terremoto, pero no aquí, en México, Distrito Federal a no ah, sé cuántos, pero fue, fue de intensidad 5. ¿Qué ocurre? Que los sismógrafos avisan a todo el país de que hay un terremoto. Como no se claro, saben ¿no? dónde, la gente, todo el mundo saliendo a la calle. Y Rubén tiene en el móvil, tiene una, una corporalización o como le llamen, y entonces a él le marcan, le dicen, oh, hay, hay un prácticamente hay terremotos todos los días. ¿eh? Lo que pasa es que son de intensidad 3, intensidad 2, intensidad tal, entonces prácticamente son imperceptibles para el pueblo. Pero que ese día sí tuvimos que salir a todos a la calle y eso, claro, todos los vecinos del bloque donde estamos viviendo, que están viviendo ellos, prácticamente todos estábamos en la calle. Todo el mundo estaba comiendo, todo el mundo en la calle en el momento. Eso, claro, ellos están más acostumbrados. Pero nosotros, imagínate, sales y piensas, madre mía, ahora ¿qué va a pasar aquí? Porque, porque no lo sabes. Ellos ya, desgraciadamente, lo tienen como una cosa más cotidiana. Y eso es una de las cosas que también, verdaderamente, me... me... Una cosa son los sismos así pequeños que Nebur nos ha comentado muchas veces, ¿no?, de, de, de cómo lo vive esto con la aplicación y tal, pero ¿cómo se vive lo que pasó, la, la gran, la, las grandes tragedias, ¿no? como lo, lo que comentabas del colegio o, o demás, la, la gente, ¿cómo están reaccionando a esto? La gente de este pueblo, es, yo creo que de las pocas, de las únicas que hay en el mundo, es una gente, muy la gente del pueblo, ¿eh? muy solidaria. La gente aquí, como no tiene, fíjate, te he comentado hace un momento lo de las tiendecitas pequeñas, es decir, que quizás con poco viven y son felices, y son muy trabajadores, eso está clarísimo. Todo el mundo quiere prosperar en la vida, eso está claro. Pero como las autoridades no se da más, ellos con lo que tienen lo luchan como desesperados. Y los ves trabajadores, que se desviven por atenderte. Maravilloso. Entonces el pueblo cuando pasó eso del sismo, eso lo sé por Rubén, yo no he estado aquí, él lo vivió y él lo sabe y él te lo habrá comentado. La gente se volvió... Solidaria y... Más noble, solidaria, en dar lo que tenían y lo que no tenían. Todo para poder intentar ayudar. Entonces, hasta ellos mismos dijeron, vamos vamos a echar un cable, pero luego, claro, al momento piensan: ¿qué voy a hacer si yo, quizás, no ellos y otros muchos, donde vamos a ir, quizás vamos a entrar y vamos a ayudar y no vamos a ayudar, vamos a estorbar. Para eso está la gente que más o menos tiene ideas, y son del ejército, son de la marina o son de lo que... Y luego gente voluntaria. Pero se ve que la gente, un despliegue de humanidad en, aquí delante de la que tienen una avenida, que es la Avenida de la Noría, que se ve que eso estaba abarrotado de gente llevando cosas, lo que fuera, lo que tuvieran, manta o no estaba, lo que fuera, para intentar echar un cable. Claro, hay muchos edificios que están caídos y otros muchos que se tienen que derruir porque no se puede habitar. Entonces tú pasas hoy en día por una de las calles principales donde estuvimos ayer, y en medio de la calle, en la acera, que es muy ancha, hay una tienda de campaña y dentro tienen la, una cama, unas sillas. Y ahí viven, porque enfrente a lo mejor se les ha caído el edificio, no pueden evitarlo. Han sacado lo mínimo que han podido sacar y ahí se, caen, se han quedado hasta que se los arreglen. Pero ahora el problema es cuándo se arregla todo esto, porque esto cuesta mucho dinero. Y el Estado quizás está mirando o a otro lado o es tan lento que entre medio del camino las ayudas, ayer lo oía por la radio y yo por la noche, ¿sabes qué decían? Las ayudas europeas o mundiales que se han mandado no se han recibido nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las ayudas? ¿Qué se ha quedado? A mitad el camino? Y eso lo decían ellos mismos. Ayer yo lo estuve escuchando en un programa. Entonces, claro, y luego les hacen, usted se le cayó el piso, le vamos a hacer un bloque nuevo donde usted vivía. Pero usted tiene que ir al banco a pedir el dinero. Pida usted el dinero y entonces le haremos el piso. Y entonces les dicen, además, donde tenías tres pisos de altura, ahora vamos a hacer seis. Hostias, si es que es que sabemos que estamos, que estáis en una tierra muy, muy complicada, porque esto está debajo, esto no, quizá, quizás no pase nunca más. Ojalá, pero no se sabe. Habría que estar preparado, ¿no? Y, y sí. supongo que es, es fuerte, ¿no? El contraste entre la, la, la buena voluntad y, y cómo y lo la gente la lo, lo, lo da todo con, con lo, lo poco que dan o, o lo mucho que roban los que están en pues, Totalmente de acuerdo, pero eso es porque lo estás oyendo, lo estás oyendo en televisión, porque ya aquí hacen la campaña electoral al el nuevo presidente de México, en julio, ya están con la campaña, ¿eh? Son seis meses antes ya están hablando por televisión todos los días. Imagínate. Y entonces no lo oyes... Sí, sí, los partidos de oposición lo están diciendo, dónde está esto, esto se ha hecho mal, esto se ha hecho mal, es lógico, todos los políticos hacen eso, ¿no? Pero ya te digo, por lo demás, tengo que decir solamente palabras de agradecimiento a este pueblo, a ellos ya, ya no puedo decir agradecimiento porque estamos como si estuviéramos en Badalona, pero estamos aquí, estamos encantados, porque estamos con ellos y la lástima es que se acaba, que esto, como todas las cosas de la vida, tiene su principio, y tiene su fin, ¿no? Pero bueno, es un, un paso adelante, hemos estado muy bien y nos vamos de este país enamorados por todo todas las maravillas que tienen y espero volver con mi mujer, vamos, esperamos volver. Muy bien, pues no sé si el network quiere añadir alguna cosa. Pues ahora yo te lo paso, un abrazo muy fuerte y muchos recuerdos a Badalona y a la gente que queremos ahí, que hay mucha. ¿eh? Igualmente, les mandaremos a todos este vídeo en su muro, en su Twitter, en su Instagram, en todos lados, seremos muy pesados porque vale la pena, ha sido muy entrañable compartiendo estamos... esto. Estamos muy contentos de haberte visto y haber podido hablar contigo y expresarte lo poco o lo mucho que hemos vivido estos días aquí, que ha sido verdaderamente muchísimo y con, con el corazón en, así fuera del pecho, ¿sabes? Seguro, seguro que ha sido una experiencia muy, muy impactante, sí, ¿no? Un sí, contraste sí, sí. muy grande. Sí, sí, sí. Y ya te digo que nos ha encantado, nos ha encantado ese sentido. Hasta sí. luego, Majo. O sea, tú. salud. Y... Bueno, ha sido un placer tener a mis padres aquí. Aunque bueno, son un poco polemistas y, y la verdad los veo un poco fuera, a veces aquí flipan un poco, ¿eh? te digo la verdad. Tú juegas con ventaja, que llevas ahí mucho tiempo, hombre. Claro, pero cuando uno viaja se tiene que adaptar. Yo no me puedo ir a Alemania y decirles, ¿según qué? Porque me van a decir, háblame en alemán. Y aparte que te lo dicen, habla en alemán. Quiero decir, Pero no, muy bien, yo creo que han estado muy, muy divertidos aquí, fuimos ahí a visitar a la familia de Janet. Y bien, con Janet pues se llevan muy bien, la verdad que bien, yo creo que muy bien. Y bueno, hasta fuimos a ver de las Jedi, aunque se durmieron, ¿eh? <risa> ¡Se durmieron! O sea, dos años esperando para ver la peli y se me duermen, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay que entender que venían desde la otra punta del mundo. Que a lo mejor yo también me dormía, ¿sabes? Porque, claro, es que ni descansaron, de hecho, o sea, muy raro, pero no descansaron. Desde el primer día, venga, vamos aquí, ¿eh? y dices, ¿en serio? Pero bueno, muy bien, la verdad, muy bien. Yo creo que, como bien dicen mi padre y mi madre, pues que tiene, tiene sus cosas que dices flipas un poco cuando llegas por primera vez aquí, pero de alguna manera es lo que hay en el mundo tierra, ¿eh? No es en la zona de confort que uno está. Y eso yo lo he visto viajando, o sea, si tú vas a cualquier otro lado, las reglas cambian, la cultura cambia, por lo tanto, no, no es lo mismo que en Badalona, ¿no? Que por cierto, son de Badalona, no es de Belerrubio ni de Curvado, ¿eh? Hacía la broma… Te has guardado para final esto, ¿eh? Claro, pues, sí, digo, voy a arreglarlo porque… Pues, es que es lo primero que he pensado. Belerrubio, Curvado del vidrio. Bueno, Belerrubio, y tú también eres de Belerrubio, claro, va, cuenta, cuenta la audiencia no, que sí, tú eres algún, de Belerrubio. Algún pariente por ahí en común, sí, sí. Que muy indepes todos, pero los otros de Rubio ¿eh? <risa> y eso, pues, pues, qué un placer que hayan venido, la verdad. Muy bien, pues un placer igualmente y muchos besos para todos, para Janet también, que no está aquí presente, pero también se lo merece el beso. Me la presentaste un día y ya te fuiste para México. Me voy, ya te fuiste. Es verdad, es cierto. <risa> Un placer haber tenido aquí a la familia casi el completo y se acabó el tiempo. Eso, un placer. ¿Me oyes? Sí, sí, te digo. Digo ahora con mi esposo me daban ganas de decirte. Adiósiao, Adeus y muchas y y gracias. Adeus y adiósiao, no, no, no, finz la incabe. Eh, es que por eso, Dick, Dick, le diremos yo. Claro sí. Venga, Dick. A ¿no? Oye, claro, si no me oyes, si no tengo los cascos. Claro, lo esto. tú. Claro.